Bueno, a ver, eh, chicos, estamos acá en Río de Perlas con el señor Nacho71. Buenas noches. Buenas tardes, digo. Buenas noches. Buenas tardes. Estoy sí, quemado, boludo. Cuche <risa> eh, querido, ¿cómo arrancamos va? todos tarde, así que tranquilo Estoy sí, quemado, sí. Kucha, querido, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? bien? Y el señor Jean eh, Lucas. El Jean Lucas. El más conocido como Cornet. El más conocido de tu canal, chicos. Sí. <risa> che, bueno, vamos a explorar un poquito lo que tiene que ver con este Río de Perlas, que ya tengo el acu, boludo. ¿A usted le va con la o no? Sí, sí. Está y, 12, mejor, 250, ¿no? Yo 260, 250, 270. Bueno, está, se nota que está en HD, se nota que le tocaron, boludo. Está lindo el mapita. Está muy lindo, sí, sí, está muy lindo. Ese, puente, no, ese puente era otro. Pero a ver, si miro el mapa por arriba, me doy cuenta de que es como estaba antes. Che, esto que tenés en el medio que parece una, una favela de Brasil. Vénganse para acá, boludo, vénganse para. ¿Dónde estás? Estamos ah, acá en C4. Ustedes llegan al toque igual. Ahí voy, voy para que me perdí. ¿Qué está ¿Quién está conmigo? Eh... Nacho. A ver, ¿a ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde están? No, en escucha, C4. D4. C4. D4. Usted... Ninguno pregunte lo que pasó, ¿sí? No. <risa> yo no tuve nada que ver, eh. Está habilitado el daño, ojo. No, no, yo no tuve nada que ver. Él solo se hizo eso. No, no, no, no. Puede haber errores, Cheeeeee. Y vas con un EBR Sí, oh, por eso me da miedo que te lo pongas vos boludo va? No eh, más. A ver, acá vamos a arrancar ¿no? la, la partida con lo, con lo cual nos vamos a tener que desplegar Hacia... Izquierda... Centro... Derecha, bien eh, Esta zona boludo acá Esto es un... Sí, esto es un campo abierto total Pero, ¿no? acá Si te pones en ¿eh? la base a... a, a a disparar es un golazo, boludo, para los defensores de... El digamos. tema con este mapa es que te podías ir... Ahí no te puedes quedar en la base porque te tiran de arriba. Che, pará, a ver, ven, vamos a ver si salimos de esta base de acá, ¿no? Suponte. Y vamos hacia acá, que sería la zona de pesado, ¿no? Supongo, por, por los pasillos. Antes bueno, había un puente ahora. por acá, me parece. Ahora está el un... río directamente. Ahí es donde antes, ves acá, toda esta zona es abierta hmm. Pero del otro lado no lo hicieron simétrico No Pero está lindo, el mapa está muy muy lindo, la verdad No, sí, eso sí el tema Antes era salir. un mapa muy pobre para cazatanques tanques Y los que jugaban eran los medianos y los pesados Ahora veo que para cazatanques hay... Bueno, eso es lo que decían. De eso es lo que decían, que se transformó de, de ser un mapa hiper pasillero a ser un mapa en el cual está mucho mejor para los TD que para los pesados, incluso. Es más, desde acá, donde, estoy, donde estamos ahora, es una buena defensa de base. Tienes para tirar hacia el puente. Estar cubierto y hay arbustos. Entonces, si te cubrís de acá puedo descubrir la base. Che lo que veo es que no hay protección para las artes, es hiper abierto esto, ¿no? No, sí, sí, que hay ahí. A uno, al fondo del todo. Che. La Muy protección bien. es por las elevaciones, ahora tienen más eh, ¿Cómo se llama? montes y esa. O sea, más descampado, tipo abierto. No, no, elevaciones, eh, ah. ¿cómo se dice? Eh, montes, escarpados Sí, si tipo encontrisa. colinas, eso eh, Bueno, a ver, me voy a fijar man. Otra de las cosas, decían que acá no te podés ahogar en el agua O sea, siempre vas a poder pasar No no tenés forma de, de, de hundirte, digamos, a ver, acá no sé ¿eh? Uh mm. mirá, de casa, mirá de casa tanque, ya encontré el lugar de artillería <risa> no, Igual te digo eh, Esa zona que dijeron ustedes Que estaba medio como cubierta para las artillerías De la base de ustedes ¿San? No es tan... Están ah, de mira Mirá acá, justo acá, justo en el borde. A ver si puedo subir acá. A ver. Che, lo más complicado que manejé en mi vida fue un EVR, en serio. Sí, sí hay que por eso no que es recomendable ponerse un bueno. Pero tiene. hay mucho ping, por eso, esa la cagada. Sí, sí, sí obvio, también. Pero lo, lo peor manejable que puede haber puesto es esto. Che, mirá este es lo si más no que no está me, acá arriba. Si bueno. no me mato, es acá el lugar donde iría. No, pero está bueno, sí, no me va. Está re bueno ese lugar, chabón. Es a hiper, si hiper camper, boludo. ¿A, a dónde ves con eso? Acá. Espera, a, ver si, a ver si puedo subir por acá. Sí, pero hasta dónde ves? Ah. A ver si llego okay. a los 15 si metros. Si llego a subir ahí, es un lugar ideal para el cazatanque. Sí, bueno. ¿Ves la bueno, ciudad? Todo, si todo, tiene güey. buena vista del cazatanque, a ver, ¿qué zona no puedes si mirar de la subir. ¿Ves la base de ellos? llegas. Ahí. Bueno, no, no, no, llegas a la base yo. No, no, no, la, la Bueno, base. sí, sí es la base Ah, sí, sí, sí O sea, la base de ustedes, sí Si sí. se coloca uno de nuestra base acá, sí, sí. Está muy buena la zona, no boludo te da, No te da la señal, me parece No, no, no te daría no, no da palo Llega hasta H6, por ahí, más o menos mm. Che, ¿y esta sí, ¿este pero... qué sería? Una zona de medios, supongo Medios, cazatanques Estos es cazatanques casa... Acá, acá ya te veo así que... Ya te digo ¿Qué? Que la sol, cuando estaban recién, si viene un equipo o un pelotón y toma este lado, olvídate, ¿eh? si toma la acá de presión. La mapa está muy ¿Dónde bien. estás vos ahí, Kuche? Sí, sí, porque lo, los cagás a los de base roja, digamos. No, y que alguno te escotee por ahí y los recagás a tiros boludo a los del medio. Los que van a tener problemas acá son los livianos, para pasar rápido por acá. Sí, sí ver, me, par me parece que para el tema de los medianos, porque mira toda esta zona, ¿o esto sería ataque mediano para mí. No. Digo por los desniveles. Te matas acá. Sí, con un ABR yendo a las chapas que te están persiguiendo, o sabes que te, te la... No. Ok, y no podés saltar. Los desniveles son tan abruptos que no el VR se traba. Claro. Yo no me voy a animar a saltar. Toda, toda Esta zona acá para las artis no, Es una maravilla. Choque. ¿Esta zona para las artis? Claro. Sí. Mm. O más atrás. Incluso a través de la base misma, también. ¿Pueden ¿También? subir esto, los ligeros? Pucho, ¿vos subís esto? Mm, yo no ya no lo, lo probé, voy a intentar. Movil, estás no, no, yo no lo voy a intentar. No. No, no. no. Es Acá Nino está medio. solo en la, la... lomita. No, es lo que te decía, los bordes no te dejan subir. No, ah. igual, o sea... Acá arriba, ¿quién querría subir, no? Acá no se puede, ¿no? Si ¿Alguno me empuja, no. no. ¿Dónde? Nando, con toda la furia, ¿se lo empuja? No, no, pero no creo, está muy muy elevado, muy alto, boludo. ¿Un mouse? Wow. ¿Es que no? ¿Vamos? Eh. Y un MAU se empuja Un no, apoyo necesito. <risa> sí, sube, sí. sube. Sí. No, no, no, no, se traba, se traba, se traba, se Estamos probando posiciones, chicos, así que. <risa> <risa> que era buena, que si te podés en... subir ahí arriba, mirá todos todo los. ¡Sí! Au. Bien, Me dando por Lo me cagaste la vida. Joder, ¿té? <risa> y acá abajo, es es la zona, acá abajo es la zona de la muerte Acá tenés tus medianos eh, y, los, y los pesados Acá en la ciudad ¿En J5? Eh, ah, mira esa sí. es una buena función, che, mirá Va, una Medio buena vida zona alta, pero acá hay Ah, mirá para allá, o... Uh, acá hay que tener un cuidado porque te parece de los dos lados, boludo es que casi este todo lado, de todos lados, de abajo, de arriba, hay pasillos por todos lados Acá haces el side scraping, esto cubierto, todo esto la ciudad se puede tomar, ¿no? Eh, ¿E6? ¿E5? Sí O sea que de ahí también te a... tiran, boludo Wow, boludo, pero es muy abierto, chabón, es muy... Es un... Malinopka encubierto esto, boludo A mí me encantaba este mapa, es un mapa que de... te deja hacer de todo Y ahora lo han mejorado muchísimo con las islas, las elevaciones sí. Pero miren el detalle de las casas, la verdad eh, Los livianos van a correr por acá lo que te digo Tiene un lugar donde pararse atrás de una isla, ocultarse de algunos. Es que días, ese pararse. sería como minas, ¿no? La parte de minas del centro. Algo así sería como esta parte donde está Nacho. Me parece okay, Acá, es, ¿Nacho, acá es más profundo. No, está Cuche, digo. Perdón. A ver. Es verdad lo que dice Nacho, que tenés lugar para hacer lo que quieras. Uh mirá, sí, después sí. cuando puedas, venite hasta el fondo del río. Te va a encantar. De nueve. Me encantan los gráficos eh, E9, sí, E9, E0. Es mira este 9, balcón, 10. boludo. Acá tenés toda la base, de de te de la. De. Igual te digo que de acá, cuche, te la recomes. Disparás a la base de ellos, pero también te la comes. Mira cómo sí. es, que tiene la altura justa. De la Acá me ahogo, acá no. Del EBR. Acá, mira este de balcón, cuche Este balcón es buenista, buenísimo, boludo. Ah, sí, sí pero. Sí, igual hay una descansa la base, eh. Si sí, vos sí, te sí. pones atrás no tenés tiro nada. No. Sí. <coughs> sí, pero cuidado que ahí te pones acá. La... Acá vale. atrás sí creo que sí, ¿eh? ¿Qué? Y acá atrás creo que sí tiro la base. Mira lo que es esto, ¿no? Acá tenés tiro excelente. Uy, qué acá clase. Se van a castigar, anularon ¿no? Anularon los pasos hacia arriba. En, ah, uh... mirá, se rompe esto, ojo. Sí, sí. Yo pensé que no... Eh, acá el balconcito este donde estamos Dije, bueno, me, escondo el chasis acaso Y digo, no, no, casi me voy para abajo, boludo Me <risa> no rompo todo Pero mira acá podés eh, Digamos, como, venir con los pesados Y también, la arti no te tiene Tanto tiro sí, este sí, es, una, es una zona muy cerrada No, está buenísima la parte de la ciudad ¿Puedes decir que los pesados Tal vez vengan acá o no? O sería muy loco Sí, sí está rodeado de casas mm. La arti no tiene tanto tiro tenés para hacer para cubrirte. Si sí, acá la arti no te da ni a palos, olvídate. Pero no es mucho, es como que quedás encajonado ahí, ¿no? Sí. sí. Pero tenés como ciertos balcones. Me vas a acordar en parte a provincia, ¿viste que tiene esos balcones en los cuales te asomás y te ves todo, pero también te la podés llegar a recomer Lo que sí veo es que hay una sola entrada. ¿eh? Sí. Y cada vez. O sea, no podés entrar por otro lado. No, pero te podés escapar por otro lado, sí. Tenés sí, toda una parte. vuelta acá. Oh, hay un montón de lugares, pasillos, de todo. Esta es la parte que estaba en el viejo mapa, estaba anulado, que era el medio. El medio era como el castillo, pero no podías entrar. No se podía pasar, me parece. Mm. Claro. Ahora es como... ¿Sabes que Me parece que el que domine esta parte... No, no, por eso te digo, si un equipo tiene tomada esta parte, es como que medio que estás bastante... Por eso les decía, me vas a acordar la parte de minas, en cierta forma, ¿no? Que tenés sí, el medio ah, tomado... Tenés la colina. Y bueno, no significa que vayas a ganar, pero tenés sí. una buena posición, digamos. ¿Cuál era la noche esa lado? posición que me habías dicho vos? ¿E9? Eh, seguí el río hasta el fondo, hasta el puente. Ahí en D9. D9. En 0. Si alguna vez no encontrás un liviano o un tanque, buscalo ahí. Ok. <ríe> Por si la duda. Uy, uy, uy, ¿dónde... De... ¿Cómo le... Ah, para yo te borracho. Mira, te, tenés... Lo bueno del EBR es que si caes con las ruedas, caes bien. No te hace daño. Muy abierto esto, boludo. No me gusta. No me gusta, me da miedo eso ya, boludo. No me gustan las zonas abiertas. De es que el lago no sé si es para avanzar. No, no, cero. Cruzalo y metete en alguna cobertura, boy. Ah, acá está el puente, ¿eh? no sabías. Ah, mira. Sí, ah, mira. Donde dice Nacho, acá abajo. <coughs> Olvídate que se te van a poner acá, boludo. ¿Podés sí. pasar por ahí, Nacho? No, no te deja ya. No, no, está ahí. Está como bloqueado, ¿no? Cinco, hay cinco pilares bloqueando el Sí, espacio. ahí lo ahí, veo ahí guau, wow, no, está muy bueno a ver. no, no te va a dejar, está como bloqueada esa parte tengo una idea <risa> eh, eh, se va a lanzar por arriba esta creo punto. que no la sobrevivo a ver uh. no, ahí va ¿Qué querrán intentar El puente. Es, muy, es muy grande el mapa, boludo Muy, muy, Probando muy grande las boludo. las del mapa ¿Lo Está veo... bueno Sí, sí, no digo que no Pero lo veo muy gigante Lindo laburo son mandados. Me encanta ah, Acá hay como una plaza Wow Hombre, uh. Yo estoy rompiendo todo Acá tenés otro puente, escuche Ahora ¿dónde estás? En... B... B... 7 Ah, sí, el puente que va de B6 a... A5. Va, a 5 ¿Pero puede es decir. utilizable eso? ¿o no? Ah, sí pero Genial. va en la parte de abajo Acá hay otra posición de... No, no, pero no se puede usar ese puente, boludo Posición de cazatanques para proteger la base o la artillería mínimo ¿No se puede usar ese puente? Ah, no, no está bloqueado eh, encima, lo bloquearon como para que si alguno se puede llegar a colar, no se pueda meter dentro del puente. ¿Puedes escuchar o no? No, Creo que no, no. Hay, hay un pilar bloqueando el pasto. No. A ver si se rompe o no, claro. No. ¿Se rompió o no? No. No, no. Es decoración no. A ver si ¿Qué? acá te abogás? En las Uy, cataratas. De las las la cataratas de del Iguazur, ¿no era? Sí, te abogás. Sí, sí, sí, sí, salí de ahí. Si no sabes cómo pongo atrás una piedra que pase un mouse con el 180. <risa> Yo recastigado, sabes qué, Sí Cuando dobla. Y si por ejemplo salí de esta base, ¿a dónde te vas con un casa Para la zona de D, ponele. Yo con un casa preferiría ir para arriba, a donde fuimos la primera vez. Porque tenés más tiro a la ciudad, siempre vas a tener ventaja que si estás más abajo. Claro. Bueno, le hemos dado una buena recorridita al mapa. Un recorridita. Está bueno, me gusta, boludo. A ver si bajás directo para acá. A ver, voy a ver si tipo voy al, al Yolo contra el equipo rival. Lo primero que haría sería cruzar el río, cruzar la ciudad y ya directamente tenés la base enemiga. En diagonal. Diría que hasta atrás de la base es ¿eh? para hacer un. defenderse bastante bien, eh. Sí. Ah, mira, no lo limitaron acá. puedes subir. Eh... Acá tenés para subir si querés. Ah, si sí, te veo, Nacho. Mm. Ya no puedo subir. Yo no escuché todavía y no los espotea. Thank you. Estamos acá en F4. F4? Oh, para otro lado. F4, F5. No, estás en f en Ahí, izquierda Si, sí, igual por acá no recomiendo avanzar Pero ni loco, boludo, esta parte de acá Lo que estoy yo es la muerte No, Todos los, los TD están, está Nacho ahí arriba En ese balconcito de por allá Ese balconcito está muy bueno Te recastigan, boludo amigo. Pero no tenés para ocultarte Lo único que tenés para ocultarte Es atrás de una piedra grande ¿Avanzarías por acá, cucho, vos? No, por, el, por abajo ni en pedo. Lo que sería todo el agua, no. O sea, es tipo, de bordearlo y por los costados, me parece. La onda. Sí. Es todo por arriba, todo. tenés que rodear así sí el mapa. Porque acá a estás... Acuertísimo. tomado el tiempo, a ver cuánto tardo en recorrer el mapa. El tema por abajo es que podés meter los CBR. Por abajo, sí. O sea, si Mira. lo recorres rápido, viste, que ya es difícil despegarle. O sea. A ver si no me, me mato. Ah, bajas por acá, o sea, yo salgo creo, claro. de, la, de la verde. La típica va a ser ahí. esta, boludo. Donde si salí de la base de cucha van a hacer esto la mayoría. Van a ir y para igual acá. ¿Cuál hicieron bien? Un par, supongo que un par irán acá, para el lado de donde estábamos en E9, por ahí, viste, donde no se podía pasar. Que tenía los cinco pilares ahí para pasar por el puentecito ese, y un par irá a la zona de casas. Algunos se castigarán acá, algunos se asomarán acá. Para ver si puede llegar a pispear algo en la base, pero el que se la acá es que boludo, sí. estás muerto. Ahí estoy llegando, a ver si me. Ahí estoy, escuche. Todavía no me viste, escuche. No. Ahora sí. Ahí estamos. ¡Uy! <risa> ¿Cuánto tardaste si te escriban... más o menos? Nada. 5 segundos, 6 segundos. Mm. Estoy bajando desde acá arriba, bajé. Hay como un túnel. Sí. Ahí tomás velocidad al máximo. Solo me frené al cruzar un poco el río. Mm. Mira, también estoy viendo que acá donde estoy yo, si el EBR se hace ese spot, te a todo el equipo. Acá en C6. Ah, C6. Ah, mira, que hay un en el balcón este que está acá. No, eh, justo ahí en C6, literal. Sí, acá. Sí. Si yo vengo de mi base y me vengo todo por acá con el EBR. Y acá directamente me voy ya como para mi base, te spoteo todo el equipo. Si, sí, si, sí, si. Sí. Te estás... spoteas, te pegas una buena espoteada con Everett y te seguís ahí y te vas a la miércoles. Adiós. Sí. Y te spoteas la arti, y todas esas cosas. Así sí, que sí, eso sí. también está bueno. Y lo mismo que ser al revés, creo yo. Está muy bueno el mapa, a ¿no? mí me encanta. ¿no? Por encima acá tenés también a la derecha donde está... O sea, para el lado contrario donde tú te fuiste, cuche Como si fuera atacando nuestra base, donde está mi base. También tenés... Eh, te podés mandar por acá y... Sí, sí. Che, Gianluca, ¿qué decís? ¿Sobrevive este el mi... salto? <coughs> eh, no te estoy viendo. Ay. Tiene miedo, Nacho, tiene miedo. Viste que le EBR se la banca. A ver. Sí, o se cae sí. con las ruedas. Yo sí, caí de, sí. de lateral y me saqué toda la vida. Claro, si sí, cae sobre las ruedas. Está bueno porque la arte la tiene que buscar para pegar sí. tiro, no es tan sencillo. Mm -hmm. Sí. Lo que quiero saber es si te, recor digamos, te recorriste la ciudad y subiste. Te recorriste todo. puedes hacer una salida rápida por acá. ¡Wow! No, salimos mal. ¡Adiós! No no no, no, no, no, por ahí, o sea, es un no, salto de más Che, bueno, estuvo... está bueno el mapa. Para mí, no sé, ahora... <risa> más ping tiene bol. se fue como 7 metros lejos <risa> <risa> bueno a ver, de um, su, eh, opiniones, ¿Qué opiniones mapa, mapa? Demasiado. mapa demasiado abierto demasiado no te gustó mi mm, no mucho o sea para el tema de los pesados está bien la ciudad pero o, o sea van a tardar un año y medio en llegar a la ciudad eso es obvio pero me parece demasiado abierta la zona para los ligeros y medianos. La parte de arriba y la parte de abajo, los cazatanques también. Uh -huh. Me parece bastante abierto. La Arti desde la base donde estaban ustedes te puede castigar a la parte de arriba. Uh -huh. eh, ¿Me, pongo, me pongo en un cazatanque. Vos, eh, Nachito, ¿qué opinión tenés del mapa? El medio se va a convertir en el lugar de camperos, me parece. <coughs> O sea, vas con el tu pesado, te pones ahí y es como tu fortaleza hasta que puedes avanzar por otro lado. El tema va a ser el rol de los medianos y los livianos, que también se ajustan a, a jugar ahí. Claro. Pues son, tenés, todas, tenés dos posiciones elevadas en, la, en las bases, ¿no? Después tenés la posición elevada también de la ciudad. Entonces, si tomaste la ciudad, cualquier cosa que transite por el río o por los bordes, si te detecto, ¡boom! te tiro. ¿Sí? Y estoy a cubierto. Eh, entonces, los medianos, a los medianos se les complica. Y a los livianos se les complica atacar a los pesados. Hasta que. Hasta que se descongestione un poco. Mm. No, no, hasta que el que ganó en el medio dice, bueno, voy a tomar la base. Ahí es, en ese traslado, desde el medio hasta la base, recién ahí los medianos tienen un rol. Sí, pero ojo que pueden ir bordeando Y ir limpiando Los flancos, digamos, también Seguro, podés bordear Pero no podés atacar a los pesados No, a los pesados no No, a, ¿A los usted? pesados parece que es tipo Pesado contra pesado dentro del castillo Creo que va a ser así la movida, me parece Estoy pensando en un Un IS-7 bien puesto Y un 430 u Tratando de atacar Hasta o que no salga del medio hmm. Me parece que no lo vas a poder descolocar pero no lo vas a ver. O un, 7, un 705A bien puesto Ahí en la ciudad tiene un montón de ángulos para cubrir sí. ¿Y el... ¿Qué es lo que hace el mediano boliviano Lo que tratas es de flanquearlo, de pasarlo al, al, al pesado Poder atacarlo por el costado o por atrás Esa es la maniobra que me parece que se va a hacer más uh -huh. eh, ¿Y cuche ¿Opinión? Eh, para mí está bastante bien el mapa, para los que hay hoy en día, se necesita bastante el mapa así, que esté balanceado para todos. Mm, y que sea grande, o no, no minas. Sea o, grande. o sea, en ese sentido, para mí, los ligeros la van a poder hacer bien. Hay muchos recovecos, pueden molestar bastante, como las películas de terror, vieron que te salen de, todos de atrás, lados. De, sí, de todos lados. Si sí. la haces muy bien, puedes hacer bastante, bastante buen daño. Los medianos, yo creo que también, los medianos pueden hacer cualquier función. Si tenés depresión, movilidad, qué sé yo, tenés un montón de pasadizos, tenés velocidad, hay cimas por todos lados, puedes hacer la tuya también. Los pesados, bueno, también. Obviamente todos los pesados con depresión la van a tener un poco mejor, pero hay un montón de pasillos, hay coberturas, eh, que un mouse la puede hacer bien, la Arti no te va a romper tanto las bolas. Así que, para mí también está para los pesados, para los caza también. Los casas tenés un montón de elevación, que vos ves la ciudad, las bases, todo eso. Y sí. si vos te camuflás bien y te mueves con tiempo, eh, es muy lindo el mapa. Tenés de todo, de todo, todo. De todo para todos. Sí. Eh, y mi opinión personal es que me pareció que es un lindo mapa. Me gusta mucho porque es amplio, que es lo que le veníamos pidiendo mayormente a Wargaming, por lo menos yo y creo que cierta parte de la comunidad. Estamos un poquito cansados de los mapas que son siempre lo mismo tan chiquitos, tan... Que, que Digamos, en el cual el problema es que o ciertos tipos de tanques están muy beneficiados y ciertos tipos de tanques están muy maltratados. Por ejemplo, en Himmeldorf, miren que yo no me trago las artillerías, pero a la Arti medio que le cortas una pierna. Si bien tenés algunos lugares y puedes irte, puedes ser tu laburo, pero te va a costar mucho como que tiene que haber un poquito más de equilibrio y creo que este, este tipo de mapas lo, lo tiene, tiene un lugar excelente para las artis, tiene lugares excelentes para los medios creo que de los medios destacan de lugares para cazatán que es increíble, fantástico, también mucha visión mucha panorámica y los pesados tienen su lugar, sus lugares muy definidos, ya sea en esos pasillos medianamente abiertos y si no te vas directamente eh, al centro del castillo y listo lo que sí van a tener que tener cuidado, lo que dijo Cucho en un momento que y lo que dijo Nacho también, ¿no? que obviamente con un ligero puedes pegar una buena espoteada rápida con un EBR, te puedes pegar en la vuelta por el castillito y te volvés a tu base, espoteaste todo el equipo enemigo. Ojo con eso también, ¿eh? porque las artes te pueden hacer un, un, un focus o una contraartillería apenas empezás y, y los tanques súper pesados más que nada, tipo Maus C100 y todo eso lo van a lo van a sufrir, pero igualmente creo que está bastante, bastante equilibrado. Así que, bueno, chicos, les agradezco que hayan participado a todos. Y, bueno, nada, cualquier cosa estaremos haciendo más si les gustó a la a la comunidad, les gustó este video. Vamos a hacer un par más para que se diviertan y sigan viendo el Per. River. Un beso para todos. Gracias. Sí, ¿qué? No te olvides de decir, eligieron esta vez para este parche, esta nueva versión, que NA y SA son los que lo reciben primero Ah, sí. Nosotros bueno, somos es, los, es privilegiados. Los que lo reciben primero, Eso. antes que Europa y Rusia, que normalmente es al revés. Sí. sí. Este, eh, así es que en una de esas. La, es nuestra comunidad la que va a poder darle a Wargaming los primeros comentarios. Ojalá, ojalá que sea. Bueno, dicho lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.